Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Ese es un espacio en el cual es con, están encontrando todos las mejores noticias y las últimas novedades dentro de este imperio legal de la marihuana. Yo soy Pablo Luna, soy presidente fundador de Grupo Canamich y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy específico y es un tema que me han estado pidiendo muchísimo en estos videos. Antes les pido que le den like al video, que se suscriban en el canal de YouTube, que le den eh, que cliquen en, la, en las campanitas para que digan todos, todas no, las noticias que estamos dando diariamente. Así es de que vamos a empezar. También aquí está la opción para que se suscriban en Facebook y también para que manden este, estrellitas y regalos y todo. Hoy vamos a hablar de algo eh, muy controversial que son los productos, los alimentos y bebidas. Hoy el título de hoy es Té con marihuana, o sea, té como este que tengo aquí en mis manos, ese, ese va a ser realmente el tema de hoy. Vamos a ver realmente qué es, que si se pueden infusionar o se pueden hacer directamente o podemos hacer ya todo un negocio dentro si quiere, de, de esto. Si quieres saber cuáles son los pormenores de esta gran noticia que te tengo el día de hoy, entonces, pues quédate hasta el final, porque al final voy a darles la opción de cómo pueden ser ustedes de los distribuidores pioneros de este té que tengo ahorita en este momento en mis manos. Así de que vamos a, a entrar un poquito en el tema. De, de alimentos y de bebidas. Recuerden que, que ayúdenme a compartirlo. Los que están aquí que van siguiendo el canal, por favor, compártanlo, compártanlo, compártanlo, compártanlo en sus grupos, compártanlo en sus distintas ciudades, en sus distintos países del mundo. Eh, y, y vamos a comenzar con la parte de, de uno de los siete modelos de negocios acuérdense que ya hemos hablado del de, eh, negocio recreativo ¿no? ya hablamos del negocio recreativo si quieres ver los videos de negocio recreativo eh, métete aquí al canal ahí están todos y también ya hablamos del, del mercado de la marihuana sin marihuana que vienen en parte de mi libro de los siete modelos de negocios y, y, y también hemos hablado del mercado medicinal. El día de antier tuvimos la, la gran fortuna de tener aquí a, al doctor Rubén Pagasa, que es el, pues uno de los doctores con mayor reconocimiento en el país, con el cual eh, ya llevamos una amistad de bastantes años y les vamos a tener algunas sorpresas que vamos a hacer unos... Eh, Podamos, tenemos unos proyectos ahí en mente que vamos a, a, a tomar con mi estimado Rubén Pagasa, así es de que estén atentos. Pero hoy vamos a hablar de esto, de los tés. Miren, este sobrecito, ¿todos conocen este sobrecito? Sí. Se mete en una taza, ¿no? Y, que es como más comúnmente se, se conoce. Y, y esto de los alimentos y bebidas, ya estábamos viendo que, que realmente el... El mercado de alimentos y bebidas canábicas va a estar en gran tendencia, va todo lo que se produzca que tenga que ver con alimentos y bebidas y que tenga un buen canal de distribución, hablando de distribuidores, si tú quieres ser uno de los distribuidores de esta marca que está en pre-lanzamiento, eh, escríbeme aquí directamente conmigo a este… Club de Emprendedores y Emprendedoras. Por acá y abajo viene el enlace de Comunidad Pablo Luna, toda una comunidad que estamos creciendo en conjunto. Eh, y todo el tema de alimentos y bebidas, pues es algo que ya lo he platicado muchas veces. A los que están, por favor, compartan. Eh, es un mercado que va a estar pues, teniendo mucha presencia, porque empresas como Starbucks, pues ya en, en algunos establecimientos, están ofreciendo café con CBD, ¿sí?, hay algunas bebidas ya de circulación nacional que las pueden googlear ahí, eh, son unas bebidas enlatadas que están también infusionadas, que también tienen algún contenido de CBD. Eh, me han dicho es muy poquito CBD el que contienen, que son proporciones mínimas. <coughs> Y, y realmente es lo que vamos a ver en los productos, porque recuerden que son productos de consumo ordinario, no estamos hablando de que queremos curar a alguien con un café de CBD, al contrario, no se trata de algo medicinal, el mercado de, la, de los alimentos y bebidas, se trata, se trata de, de ser un complemento en la nutrición de los seres humanos, el CBD, como tal. Así es de que hay muchísimos alimentos infusionados. Ahorita nosotros tenemos noticia de que Coca-Cola Company ya está trabajando bebidas con CBD, pronto las veremos. Ya hay algunas que tienen CBD que están circulando aquí en México y, en, y obviamente en más partes del mundo. Y, y, y ese es, ¿por qué me dices? ¿Por qué sacan puras bebidas con CBD? ¿No? ¿Por qué no sacan una bebida con THC o así? Acá en nuestro país, pues, sí las hay, obvio, obvio si sí las hay en todos lados, pero las que se le está dando más popularidad, pues debido al marco legal, pues es a, a los alimentos y bebidas infusionados principalmente con CBD, que dentro de los cannabinoides, que es de los más abundantes de la planta, también es a los que más popularidad se les ha... Eh, dado todos, ya tengo por aquí un, un video también que se llama ¿Por qué es tan popular el CBD? Entonces, eh, esta gama de productos que viene de todos lados va a ser completamente pues una guerra, una guerra del CBD, próximamente lo vamos a estar viendo. La guerra del CBD, todos, todo, todo, todo Estados Unidos, todo México, todo Sudamérica está inundado de CBD. Todos eh, los productores eh, están viendo que que realmente hay mucha super, sobre, sobreproducción, que era algo que yo había predicho también en mi libro de... de los siete modelos de negocios, ahí ya les había dicho que debido a la regulación pues va a haber muchos entusiastas que van a querer sembrar. De seguro los que me ven, algunos siembran, algunos van a sembrar, algunos están en proceso, pero todos van siempre a ese objetivo. Pero, ¿qué es lo que pasa con tantos emprendedores y emprendedoras canábicas en el mismo nicho, en sembrar, en sembrar, en sembrar? Pues que se genera una sobreproducción ¿no? acá en México y en todo el mundo, toda América Latina que que Estamos muy metidos muchos países dentro de la regulación, principalmente de este lado del Pacífico, si, si lo pueden observar. Y, y al final del día, pues, esta guerra del CBD ha hecho que, que muchas empresas quiebren en Estados Unidos, porque no, no era lo que esperaban, no, no esperaban tener tanta competencia. Y la competencia real apenas van naciendo, ¿eh? La competencia real apenas está viendo que hay emprendedores y emprendedoras que ya están con todo y, y, y se están preparando, ¿no? No es lo mismo como en 2015, 2017, que todavía en México estaba pues más enfocado hacia el activismo. Ya 2019, que, en esa, que salió Grupo Canamich, eh. Se, se, se empezó a diversificar, ¿sí? Empezó a ver… Eh, ayer estábamos comentando con el doctor Rubén K. Pagasa, que él estudió en el Instituto Tecnológico allá en Israel, eh, estudió endocannabinología canábica, eh, y, y, y estaba, pues, estábamos viendo que cuando él comenzó también, por allá del 2017, con el Club Xochipili, que fue el primero en América Latina y el más grande, de, dentro del cual… Este, pues fueron de mis primeros mentores, Rubén Pagasa, Jaciel Guerra, Luisito Sánchez, eh, Champi también, como no, Huguito, Hugo, todos ahí en el club Xochipilla eh, fueron. Eh, muy amables, muy, muy buena onda conmigo. Siempre me estuvieron compartiendo cuáles eran las últimas novedades que ellos habían visto. Y, y sí veíamos, ¿no? Que era la onda medicina. La, la, la, la, la gente que estaba en el activismo era la misma. Y en el activismo casi 100% recreativo, ¿no? De defiendo mis derechos, que no me agarre la policía con mi cannabis, que no me hagan esto, que no me hagan otro. Eh, justicia para todos y era un... ¿cómo iba? llama? legal, eleva la moral. Y todos estos eh, consignas que no tienen nada de malo. Eh, pero estaba enfocado en, en torno a ese mercado recreativo. Y al final del día, los que promovían esa, ese activismo pues eran también quienes la venían haciendo de... Pues, pues, pues de curanderos, ¿no? Porque eran los que recomendaban el CBD. Era algo que, aunque había muchos que sí se capacitaban y se capacitan, había muchos otros que no, ¿no? O sea... Eh, y, y en realidad esa guerra del CBD, pues, pues comienza porque no son legalizados todos los cannabinoides. O sea, si ustedes se fijan, no hay una guerra del THC porque, en primer lugar, afecta a los intereses de muchas otras personas, y en segundo lugar, si de por sí ya está saturado el mercado, ya hay un montón de dispensarios, ya hay un montón de producto de productores legales, eh, ilegales o que están en transición a la legalidad. Eh, pues es un mercado ya muy, muy saturado y eso lo estamos viendo en Estados Unidos lo estamos viendo en todo, todo el mundo así es de que llega esta oleada de productos ahora nosotros vamos a hacer un prelanzamiento de estos test con CBD si ¿Sí lo ven acá entonces si, si quieren ser los primeros pioneros, los primeros distribuidores contáctense directamente Aquí a, a mi página van a van, van a hacer inversiones que, que, que todos van a poder hacer, ¿eh? vamos a hacerlo muy accesible, que voy a trabajar con mi equipo para que se, se hagan unos paquetes de emprendedor, que tú puedas pedir tu paquete. Que te llegue. Ahorita es el prelanzamiento, ¿eh? realmente ahorita nada más es exclusivo para mi canal, para todos ustedes que están todos los días aquí siguiendo el contenido. Así como trajimos al doctor Rubén Pagasa, que es de los médicos más reconocidos y preparados, preparados, porque él estudió tanto aquí en México como forma autodidacta, como en Israel. Estudió también con el doctor Rafael Mechulán. Entonces, es un doctor muy preparado. Así como lo tuvimos a él, vamos a tener más invitados. Pero ahorita, todos los que quieran ser distribuidores que quieran dillerear los test que van a, a comercializarse, eh, escríbanme acá a la página, no, no me pongan acá, info, info, info, a lo mejor sí los va a contactar alguien de mi equipo, pero de preferencia métanse aquí a la página, Pablo Luna, dejen su mensajito, dejen un mensaje y, y, y, y dime, oye, yo quiero estar ahí. Y es un prelanzamiento. ¿Qué quiere decir? Que los que comiencen ahorita pues van a ser los que van a tener eh, preferencias, van a conocer más rápido el producto, van a saber qué áreas. Miren, por acá tengo un mapa hermoso de nuestro país. Aquí está Michoacán. Eh, hay más estados. En todos esos donde ven eh, como remarcado, como Sinaloa, Durango, eh, Nuevo León, San Luis Potosí, Oaxaca, Mérida. <coughs> Ya son estados en los que se va a hacer el lanzamiento. Ahorita es el prelanzamiento, solo para los emprendedores y emprendedoras de este canal. Así es de que denle su like aquí al, al video y compártenlo, por favor, con sus amigos que quieran ser emprendedores en sus grupos de emprendimiento. Dile: Mira, te enseño un video que es del cannabis y no habla de cannabis, ¿no? O sea, si sí habla del cannabis, pero al final del día pues vas a ser de los pioneros que van a empezar a, a, a distribuir un, un CBD. Y con eso le vamos dando, vamos a abrir un espacio nada más para 12 distribuidores iniciales, sí para irlos capacitando, eh, para decirles cuánto es la inversión inicial. Eso va a ser completamente, les vamos a ir dando seguimiento en, en Grupo Carnamich, que nos hemos transformado en grupo. Después voy a hacer un video explicándoles cómo nos fuimos transformando en grupo, por qué lo hicimos. Y, y vamos a estarles mostrando más productos. ¿Qué creen? ¿Que nada más hay test? Hay muchos más productos, pero como es un prelanzamiento de una nueva empresa que estamos lanzando en Grupo Canamich, es un prelanzamiento, entonces, eh, por ejemplo, vamos a leer los mensajes. Son exclusivos, ¿eh? Para aquí, para nuestra marca, Pablo Luna. Ya quiero esos productos, dice Luis Fabián. Pues ya dijo Canijo, porque usted lo tiene que mover por allá, por Torreón. Ah, pues por los que mencioné ahorita los tienes que mover. Eh, mi estimado Fabián, eh, y aquí ya tengo pruebas de que haces ese comentario hace un minuto Daniel Salazar interesado eh, información estoy en México, en Yucatán, un abrazo a todos mis hermanos en Yucatán eh, claro que sí, Daniel Salazar alguien de mi equipo, de aquí de, de Canamich que tengo al equipo más chingón del mundo si vieron, 134 millones de personas han visto estas publicaciones en los últimos 28 días, Guau. Wow. Dice Javier Rock, quiero información. Ándele, ahorita se van a comunicar con usted. Santiago, sabido información para distribuidor. ¿Es en México? ¿Es en México? Acuérdense nada más ahorita. Marco Antonio Chapa Chapa, capa Chapa. Información. Evan Burgos, eso me interesa. Dice nuestro estimado nuestro estimado Evan Burgos es uno de los chefs eh, junto con Alan, son eh, los cocineros canábicos con más prestigio en el país. Ganaron un, un, un concurso de cocina canábica. Este, ya ¿por ahí me deben algo y eh? ya les hago promoción en cada video. Abrazo, mi estimado. Evan. Entonces, ya salieron los primeros... Ya envíame producto, Pablo Luna. Órale, órale, órale, ya se lo vamos a ver. Dice, si yo quiero información de los test, Benny. Benny lysergic Gnosis. Claro que sí, alguien de mi equipo, Benny, se van a comunicar contigo para la inversión inicial. Este es el prelanzamiento, ¿eh? Recuerden que esta, esta invitación que les estoy haciendo para vender test con cannabis.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 Trabajando en esta área, se va a comunicar contigo, Arely, para, eh, pues para checar esto de los productos. O sea, van a convertirse realmente en pioneros. ¿Por qué? Porque aparte van a contar con ese respaldo que nosotros les vamos a estar ofreciendo. Claro que sí tenemos en Puerta Cenita Buena en Morelia. Órale, sí, ya está mi estimado Evan. Qué buena onda. Eh. A los que van llegando, por favor, recuerden, compartan, compartan el, este live. Y estamos haciendo el prelanzamiento en este video de estos test. Miren, miren, miren. Ahorita de hecho, voy a tomar uno cuando acabe el live. Uno y un porro y a dormir. Este Para las personas que quieran ser distribuidores y pioneros, pues aquí lo van a tener. Entonces, vamos a leer las últimas preguntas o comentarios que están aquí. Oigan, envíen estrellas. Una forma chida sería que enviaran unas estrellitas. Quiero llegar a mi meta y aquí los, los, los asesores de creadores de Facebook me pusieron una meta de 5 mil estrellas que yo podía lograr, lo que no sé qué, pero apenas llevo el 5%. Así es de que sería buena onda que me mandaran unas estrellitas. Les mando un fuerte abrazo y vamos a tener todos los días noticias de este imperio legal de la marihuana en México y el mundo. Así es de que, pues, compartan, compartan. Si están en, en Facebook, en YouTube, denle like, suscríbanse al canal. Eh, Pónganle las notificaciones que les llegue todos los días, porque todos, todos los días estamos subiendo información súper importante. Por ejemplo, en días pasados se subió una imagen <coughs> del doctor Rafael Meshulam y se hizo ahí un debate, ¿no? Una peleadera, que si judío, que si esto, que si lo otro... Y, y todos los días estamos subiendo información, así es de que. Eh, órale, ya sonó algo aquí. Alguien envió uno. Ah, Carlos Salcedo, va, 99. Te mando un abrazo, Carlos. Ay, qué bonito, siento. este Muchas gracias, Carlos Salcedo. Eh, por ahí, Carlos, también traemos un producto. Un, perdón, un producto, un proyecto. Eh, y también producto, ¿no? cómoda o sea, Este. Me imagino que eres el mismo Carlos Salcedo, ¿no? Porque no veo en foto de perfil aquí no te puedo ver. Este. Muchas gracias Carlos. Vamos a estar trabajando en esta parte. También, obviamente, que tú vas a ser uno de los pioneros. Todo lo, todo lo que habíamos platicado en esa llamada, ahorita, a partir de este video se comienza a materializar. Hoy es el prelanzamiento exclusivo para los seguidores de esta página de Pablo Luna así es de que emprendedores y emprendedoras canábicas este es el primero de muchos regalos que yo les voy a hacer darles esa ventaja vamos a... voy a hacer al final de este mes también va a haber un curso ahí que se llama Marihuana Legal o sea, si ¿sí es legal o no es legal y, y a todos los que están dentro de la comunidad obviamente si tú eres uno de los distribuidores eh, yo te voy a estar dando mentoría personalizada a, a todos los que sean distribuidores de nuestra marca obviamente eh, ¿por qué vas y tú? ¿por qué vas a... Ver su, eh, mentoría, ¿no? Tú qué, ¿no? Eh, solo les recuerdo, nosotros eh, fundamos varias empresas ya canábicas y, y que están teniendo pues éxito como lo estamos viendo ahora, ¿no? Que vamos a hacer un lanzamiento de, de un té. Sí, mi amigo el mismo, ah, ahí está mi estimado Carlos Salcedo, te mando un fuerte abrazo. Eh, por ahí habíamos platicado, eh, si, ya, ya que vi que si eres tú, me dice que eres mi fan número dos. ...que ha visto mis videos... ...y me consta que sí los ha visto... ...porque ha comentado cosas... ...que solamente hice en los videos... ...de, de cuando comencé, ¿no? Por ejemplo, hubo... ...muy poca gente de eso, pero... Me, ...cuando él me dice... ...yo me acuerdo que tú casi vivías en la calle... ...por dedicarte a esto del cannabis... me dije... ...guau, wow, eso... ...solo lo vieron muy pocas personas en los primeros videos... ...donde casi me quedo sin... ...sin dónde dormir... ...cuando comenzamos en 2019... Eh, lo hace la historia rápida, hagan de cuenta, yo tenía pues mis ahorritos, ¿no? Cuando comencé con esto, vendí un par de negocios que yo tenía y dije, me voy a dedicar a la industria del cannabis 100% ...truene, llueve o relampaguee... ...yo voy a estar ahí duro y dale... ...porque es una industria para pioneros... ...y esa era mi mentalidad... ...y cuando comenzamos... ...cuando todavía ni siquiera éramos cada mich, ...pues era de investigar... ...de inventar, de invitar a gente a los cafés... ...de vender, te, te quiero platicar este proyecto... De, ...de las personas que nos invitaban a ver sus productos... ...y, y, y, en, y en, la, en la operatividad inicial de nuestro grupo pues se me fueron los ahorros, o sea, en cuestión de meses ya no tenía nada, estuvieron a punto de correrme donde dormía en ese momento, o sea, fue algo, estuve a punto de vivir en la calle literalmente sin exagerar por dedicarle el todo por el todo a, a, a este proyecto. Así es de que desde 2019 comenzamos esta primera empresa y ahora vamos a incursionar por primera vez en el mercado de alimentos y bebidas, así es de que prepárense. Vamos a hacer una rueda de prensa aquí para eh, las cámaras empresariales que reclutan a los restauranteros, como la Canirac, eh, las industrias de la panificación y, y alimentos similares de Canaimpa. Y muchas más cámaras empresariales vamos a estar eh, aquí... Eh, introduciendo todos estos productos y toda esta cultura nueva que estamos generando porque va más allá del toque, ¿eh? la cultura canárica no crean que nada más del el toque y no estoy en contra del toque miren, no estoy en contra <risa> eh, porque luego me hacen comentarios muy porque estoy en contra del mercado recreativo que esto, que lo otro no estoy en contra del mercado recreativo entiéndanlo, solamente que mi negocio no es ese ¿sale? Pues órale, mis estimados, a, a los que están por aquí que quieren ser distribuidores, ahí vayan mandándome unas estrellitas también. Y, y les mando un fuerte abrazo, nos vemos el día de mañana. Por ahí estoy subiendo fragmentos muy interesantes de pequeños clips de video, para que lo chequen también van a estarse subiendo. Ya alguien de mi equipo va a estar en edición de video, va creciendo afortunadamente. Les agradezco a todos y al universo entero de cómo va... Va creciendo esta comunidad. Ahora ya en, está colaborando con nosotros alguien que edita videos. Y ahí van, van a estar saliendo pequeños clips de estos lives que, que nos parecen pues, los más importantes. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que soy en pie al orden. Y, y recuerden que esa es una industria de pioneros, de gente verdaderamente valiente. Que lo va a arriesgar el todo por el todo. En eso no hay garantía de nada. Esto es, es para gente realmente especial. Así es de que si tú estás en esto... Pues, pues no va a ser tan fácil, ¿eh? No crees que va a decir, ya, ya estoy en esto, ya la dicen. No, señores, la competencia es durísima aquí interna y ahora cuando se abran los mercados hacia el exterior, pues va a estar más durísima, ¿no? La, la competencia. Entonces, les mando un fuerte abrazo en todos. Recuerden que estoy al pie del orden. Es cuánto.